¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Frikis y Cámaras! Hoy, algunos miembros de Frikis y Cámaras nos hemos reunido para hablar sobre la serie Steven Universe. Para los que no lo sepáis, Steven Universe trata de la vida de un chiquillo que es mitad humano mitad gema, una clase extraterrestre, que convive junto a las gemas de cristal formadas por Granate, Amatista y Perla, las cuales cuidarán de Steven, le ayudarán a desarrollar sus habilidades y a proteger el mundo. Para los que no hayáis visto la serie y estáis interesados en ella, por favor, este vídeo contiene spoilers y teorías relacionadas con la serie. Así que si queréis verlo, os aconsejo que os pongáis a verlo. Bueno, vamos a comenzar hablando por los nuevos capítulos que han salido, el primero de todos, eh, Your Mother and Mine. Eh, que va de, básicamente, llega Steven con Garnet, empiezan a haber una serie de interacciones entre personajes y demás... Y se ve un poquito la historia de eh, la madre de steve contada desde los ojos desde la vista de, de, de Garnet. Eh, ¿Qué opináis un poquito de este, de este capítulo? ¿Cómo lo habéis visto? lo pues lo primero, pues lo primero pues momento Fanger que por fin las gemas de cristal bueno a de of a la Soft of ¿no? Sí. Y encima es la gema que está obsesionada con las fusiones porque ella misma es una fusión. Sí, claro. Y es como era la, era la más indicada. Sí, le ha encantado la fusión, principalmente, bueno, Florite, por hacer tantas que viven sí, que en... una, queda, queda Para ella es una expresión de amor el fusionarse. ¿Ah? Y ver a todas que concuerdan y conviven mucho. No, tiempo. pero la fusión de Ruby y Perla también También le ha gustado. Sí, no, no, no. Rodonite, Rodonite ¿no? le ha encantado todas, también. todas in, en in general. inclusive, inclusive las gemelas... Es una zapiro y, oh, y a las pues cariño. ¿sí? Las gemelas nunca había visto algo así. Le han gustado todas. Le sí. mole todo, pero, pero... justo eso... Sí, es como un tan sentido el cariño, no sabía que estaba siendo sincera. Sí, no sí, sabes claro. lo que significa para ella el amor, el tema de la fusión. Da penita porque les está dando todos sus piropos, digamos, y ella se queda en plan, está metiendo con nosotras, ¿no? Está claro que nosotras no molamos. Pero lo más importante del capítulo es que Paparazzi es útil. Sí, sí, sí. Sí, Paparazzi. Dice algo con sentido que no es un... ¡Ja, ja, meme, es Paparazzi. Sí, sino Paparazzi, paparazzi. sigue sí, siendo un meme, ¿vale? Pero sí. dos veces durante el capítulo dice cosas. Primero dice que Granate está incomodando a todas, lo cual Granate no sabía. Y luego lo, lo más útil que hace es decirle a Lars que está, que está pulsando, pulsando el botón no equivocado. Sí, aún así lo sigue haciendo como una visión de futuro. Sí, lo ve como... Tarde, aún así, sí. ha servido. Ha servido es para darse a lo mejor dan pie a que... <risa> a lo a mejor dan pie a eso, a que... Puede ver cosas del presente que los demás no ven, a lo mejor puede ver cosas del presente que están pasando en otro punto A ver, son algo. situaciones presentes a largo plazo, como ha pasado, Pero que se ha cumplido. Lo más el, importante... el tema está, es que estamos hablando del capítulo, no lo pueden ver el capítulo <ríe> en base es una recopilación de lo que, más o menos, la historia de las crystal Sí, sí lo más los orígenes. Lo más importante es el flashback. El primer sí. origen de Cuarzo Rosa. Sí. Y sí, sí, sí. conocemos más detalles de diamante rosa. Por primera vez podemos ver más o menos, sí, no me a comparar a las tres diamantes que nos faltaban, bueno, tres diamantes que nos faltaban, diamante amarillo, diamante azul y diamante blanco juntas. Sí. Podemos comparar tamaño, porque otro sí. tema es el tamaño de diamante rosa si realmente era tan pequeño comparado con el resto. También hace que diamante blanco es como... Cuello. Es, es, bueno, una son, es un cuello enorme. Sí, son cuellos. Sí, sí. Es que Pero es, cuello. es que el problema del flashback es que lo cuenta Granate desde su perspectiva, que ya ¿Cómo? con decir que fue Rosa quien mató a, a Diamante. Diamante de Rosa con sí, la espada, sí. ya sabemos que no es verdad el flashback. Correcto. Sabemos que no, claro, siempre... Ella no sabe que Steven Ay, no piensa que no. Bueno, Steven en el juicio dijo, seguramente fue Rota con el punto de rotura, el que le presentó Bismuto. Sí, que Steven sabe que sí. la espada de su madre no rompe gemas. Sí, sí. Y eso me da rabia, sí, es sin en el plan... embargo, dijeron en el juicio que fue con una espada. Todo el mundo dice que es con la espada de Rosa, todo el mundo. Y me da rabia, Steven lo sabe, que esa espada no rompe gemas. ¿Por qué no lo dice? Yeah. Cosas de la serie. En cualquier caso, a mí me sentó un poco mal este capítulo, porque era como, no necesitamos que nos cuenten otra vez esta historia, porque esta historia ya se había especulado, se había hablado. Eh, cuando salió la primera visión esa, que eran como tres colores en el cielo, eh, uno de cada color, amarillo y azul, sí, el rayo, que destruía sí, el... y volvía todas las, las sí. gemas corruptas, las que habían sido expuestas... Sí, el ver cómo simplemente cuarzo rosa la salvaba con el escudo, yo pensaba que no que llegaría a ser de otra forma, algún campo místico. Sí, ¿no? Era simplemente el escudo. El escudo. ¿no? Pero fíjate entonces el poder que tiene el escudo sí, para ya, evitar ya, todo ya eso. lo fuerte uh. que es. Por lo menos eso sí que sabemos que es cierto. Aparte, esa parte del flashback no es una sombra son hmm. ellas de verdad, sí, claro. con sí, sí. lo cual sabemos sí. digamos que yo creo que lo que cuenta Granate, hay gente que dice que miente pero yo creo que lo que cuenta es que se lo han contado a ella y ella hmm. no se lo cuestiona porque seguramente se lo contó Rosa Probablemente, que es la historia sí. que quieren contar y demás claro. ¿Propaganda? Sí, puede ser Propaganda de las lo mismo En el juicio <risa> se dice que no había ni guardias de la Diamante Rosa, ni algún aliado de... ¿Qué es eso? No había guardias, no, no, no estaba la, la Perla de Diamante Rosa no, no es que se saben muy pocas cosas es que cuando salió el juicio lo más obvio era pensar una diamante ha organizado todo esto y todos están encubriendo sí, no sabemos por qué yo sigo pensando que es diamante blanco o o sea, otros hilos. Ah, es que no conocemos a una diamante blanco el por como eso mismo El es. amarillo ya no está Pero... un mal rollo amarillo es el típico personaje super, que intenta ser súper justo y súper recto y súper tal y Diamante Blanco me parece el, el, el que mueve todos los hilos por detrás. Porque uno no se la ha visto y sabemos que regenta Homework, que es la base de los malos. Así que. Mm, sí. Es evidente. ¿Quién es el malo? ¿Malo? Sí. ¿Malo? malo. Está... Si queréis, seguimos hablando de los capítulos y ahora comentamos las teorías. Claro. Al final. Sí, claro. Bueno, lo último es decir que también Steven nos ha dado ah, la posibilidad Steven. de que Diamante Rosa siga viva. Sí, que Steven sí, al final sí. del capítulo dice, puede ser que siga viva. Y no creo que lo introduzcan para nada, no. lo de puede ser que no, siga no, viva. No, no, claro. Es que nadie había pensado en esa posibilidad hasta ahora. Todos pensábamos, está muerta. Es que lo dicen en todos sitios. No. Bueno, había gente que decía que podía estar viva. En definición, este capítulo ha servido para tres cosas. Uno, para decir. La, de, dejar caer la posibilidad de que el, la um, Diamante Rosa, que tanto os ha dicho que está muerta, que la rompió eh, Rose y demás, está realmente viva. Eh, que hay of, de, de, de of colors De un modo universal, o sea, hay rebeldes en todos lados, no es. No, es, no, puede ser, no puede haber nunca un sistema perfecto que se rija por unas normas perfectas y que todo el mundo las vaya a acatar sí o sí. Sino que siempre va a haber un, un una, una serie de personas que se van a salir de eso y que eso no necesariamente está. Sí, y ¿eh? lo comenta Steven, dice, si solo en una hora en Homeworld me crucé con claro. vosotras, seguro que hay muchas más. Fijaos las las cuarzos que vieron en el jardín este de los... el fológico de Creo. Diamante de Rosa, tenía a varias cuartos que ayudaron a Steven sí. y al resto. Perfectamente podrían haberse tra tra las tratado como rebentes. Las amatistas, las amatistas. Las amatistas, sí. Y, jaspe, jaspe, y las jaspes. Sí, algunas jaspes. Las la, la, cuartos rosas estaban en una burbuja. Sí, cuartos rosas y encerradas. Y, nada, y, la, y, la, y lo tercero es simplemente introducir a los personajes a la historia de las Crystal Gem y que realmente se llevan motivadas a un fin. Sí, ahora y las, ahora las, las los Gem. Colors y las Crystal Gem están conectadas por algo. Hmm. Espero que no pase como con Lápiz y Peridot que en plan, ahora somos Crystal Jens y no hacen nada en la serie, solo son... Divorcio. Uy. Solo son memes ahora y son dramas eso. personales. No... Meme he erido todo. Bueno, no sé. el siguiente capítulo... Eh... Sadie Killer. Sadie Killer. Uh -huh. Volvemos un, un poco a la historia de Sadie y con y... su madre, Sadie... que fue para sí. mi gusto aspects, Pero bueno, ¿no? es, es bonito ver que, que hay personajes que incluso después de perder a su amor, comillas las amigos sí Amigo, por sí. sí pero aún así es una historia de crecimiento eh, en sí, realidad sí, lo sí, que es nos claro. está contando el capítulo es que los padres siempre están encima nuestra controlando nuestras acciones sí, controlando nuestro desarrollo pero porque se preocupan por nosotros y Sadie está cansada de eso hasta que desmu demuestra que ella sola puede organizarse bueno. la madre de Sadie no es controladora en es, sí es, está... es, es muy cariñosa es está cariñosa, muy encima, pero a ella no pero... eso quiere estar encima de su hija porque la adora porque quiere que triunfe sí y está muy bien y... pero demuestra a Sadie en ese capítulo que es capaz de hacerlo ella misma pero no, se da cuenta se da cuenta de eso de que echa de menos a su madre echa de menos pero a su madre incluso más que eso es un capítulo que demuestra que hay veces que simplemente somos ingratos porque Sadie tiene una madre que realmente la quiere, se preocupa por ella, la apoya, incluso en los proyectos como meterse en la música y demás, que es una cosa que muchas madres pues, no, no apoyan. Si sí, ir dice, más que... lejos, el padre de, de, los padres de Greg no querían saber nada del mundo sí, sí. de la música y Greg se dedicó entero a la música, toda su vida la dedicó a ello. Y sus padres nunca quisieron saber nada, pensaron que eran fracasados por ello. Y ese, y ese es el momento en el que hace reflexionar a Sadie y le dice... No, no. Pues igual tengo hasta suerte de tener una sí. madre que, que, me, que me apoya y que está ah, ahí sí. para mí cuando, cuando lo necesito y tal, aunque yo piense que es una pesada y es que es la reflexión reflexivo. de todo el capítulo. Eso y que le hace ilusión ver a su madre. Se da cuenta de que le hace ilusión ver a su madre en el concierto y luego ¿Qué no. Hace que hace que se esfuerce, dijo. No, no he llegado hasta este punto de no haber pensado que estaba mi madre aquí. Hmm. De ahí es que sobreesfuerzo. Y hmm. otra cosa más del capítulo. Uh -huh. Sadi, bisexual o no. ¿Qué importa? Es que, no. es que. <risa> <risa> Qué no, yo, yo no, no he visto eso. Sí, es que cuando le abraza, eh, ¿cómo se llama la gemela? ¿Y ah, ¿Y sí. Jenny? Sí, se ruboriza un poco. ¿Se, rubor, no? se ruboriza bastante. También es verdad que en esta serie se ruborizan no, por todo. ¿vale? También sí. es que no, no, yo no la veo que sea como muy cariñosa. No, de sí. a, de ya, Sam, es como puntos. que le da corte. Le da así. Pero, Pero yo lo decía porque cuando ven a, a Stiboni, que no tiene sí. género, Stiboni, pero ah, es, vale tiene, también sí, Sari es que se queda en plan Esteban ah. y se supone que es un día de belleza gusta tanto a todos hombres como sí a gusta todo el ¿no? mundo o sea... sí. y ya por último decir que en este capítulo el estilo del dibujo que da una sensación de de más curado no la grabación está o sea grabado con una cámara antigua y está no está al contrario menos currado, pero da una sensación eso está es todo grabado sí como mm. una cámara antigua pero a mí me gustó ese detalle cada, cada vez Muy son bacán. más cabezones Sí, bueno, cabezones, eso cabezones, siempre, Steven que es más pequeño y más cabezón. Pronto será eso. Bueno, y este capítulo no hay mucho que comentar. Bueno, no, solo eso, el significado que tiene. Solo hay que comparar la primera imagen de Penitentia y la última. Se ha convertido en un dolito. Claro. Y es el hombre. siguiente capítulo Verde. es... El saltando ¿verde? a la piscina. Sí, saltando a la piscina. Sí, es la, de la traducción. Saltando Full a chaco sería, sí, el, de verdad, Chacos sería. Sí, es verdad es los chacos. Eh, el capítulo de Granate. Mm -hmm. para... sí. en el que Granate es rando sí, porque pero... decide que para bueno como ya hemos dicho eh, Granate es una fusión de una Ruiz y una Zafiro uh -huh. y las Zafiros tienen el poder de ver el futuro en el cual son pasivas si no intervienen va a ocurrir esto ¿Qué pasa? Que una rubí es impulsiva y va a intentar intervenir siempre. De hecho, eh, la primera visión que demuestran que tiene Zafiro que es cuando aún él pertenecía a Homeworld y demás, sí, que el... rubí interviene porque le mola y, y cambia ese, ese futuro. Y dice, oh, cambia este futuro, tal, no sé qué. Se fusionan, ahí es cuando nace Granate, por así decirlo. Y te muestran que el poder de Granate real es que puede ver muchísimos futuros, porque son todos los futuros en los que podría intervenir o hacer algo. Sí, lo que, lo que has comentado lo decía Rebecca Sugar en el podcast de Steven Universe: que la visión futura de Granate no funciona, ve muchos futuros, no funciona como la de Zafiro porque está con Rubí claro, que es muy es impulsiva, más activa, Pero, pero eh... en este capítulo lo que pasa es que no funciona su visión futura y no ha funcionado en los momentos anteriores, en plan cuando secuestran a Steven y todo eso, porque ella no veía a Steven como un adulto, lo Exacto, veía como, lo un niño, ve como un niño que ha estado cuidando toda su vida, sabe cómo es. Y ahora le está sorprendiendo los cambios que está afrontando. A mí me parece una excusa. Durante mucho tiempo se ha dicho, si Granate tiene visión futura, ¿por qué Narice no la usa? Y aquí pues lo, lo excusan un poco. Hombre, sería una forma de a, a, a tranquilizar a los seguidores... Dar o sea, eso, pues, es bastante. que se sabía que la visión futura de Granate no era perfecta porque tenía muchas posibilidades. Sí, pero es que nunca la ha usado realmente. Ya, ya lo he no sabemos un... hasta qué punto sí, la ha he durante un par de capítulos al principio sí que lo utilizaba y acertaba y tal, pero por pero lo que... Pero yo digo momento, decía, en momentos críticos. O sea, sí, en no, momentos críticos nunca, pero porque también hay que decir que Steven ha sido siempre bastante impredecible. O sea, ya. ha tomado la opción más rara, por ejemplo, cuando vinieron y... Eh, ¿Cómo se llamaba la... Agomarina y Topacio? Agumarina y Topacio. ¿Cómo se iba a esperar que consiguiese medio convencer a tu paciente de que le ayudase? O entregarse y acabar con las en el espacio. Era una posibilidad tan remota que es lo que explica cuando hace lo del café. Devierta un café y enseña las pequeñas gotas y de ramificaciones dentro de, de, de lo que ha vertido. Y dice, ves, esto es una futura normal, es ¿eh? que podríamos llegar a alcanzar un flujo normal del tiempo y, sin embargo, a mí lo que me está interesando es esta gota apartada de aquí, que no se sabe cómo ha llegado, entonces tenemos que trazar un camino para llegar hasta allí. Y es lo que, lo que explican que Garnett piensa que están ocurriendo los, los futuros más improbables, simplemente porque Steven es más random, pero lo que no se da cuenta es que Steven ha crecido y ha madurado, ¿Cómo? y está enfocando su visión como para un niño, cuando realmente Steven ya técnicamente es un... Semiabulto. Yo este capítulo lo veo sobre todo, le están dando un arco argumental a Granate, que ya se lo dieron en su momento a Matista. Sí. Bueno, Perla siempre ha hecho mucha cámara, pero ya se lo dieron a Matista ¿por qué? porque se acaba, iba a acabar fusion, fusionando con Steven. Sí, Yo sí. creo que hay una fusión, si no en los siguientes capítulos, dentro de Es de una este, teoría, no que mucho. pueden llegar a fusionarse Granate y Steven. La verdad, a muchos nos gustaría verlo. A mí me parece más un puente a, a intentar decir, no, Steven ahora es mucho más importante que antes. Y va a, ver, a hacer cosas mucho más... Sí, a ver, es un capítulo más reflexivo de cuánto ha avanzado Steven desde sí. que comenzó la serie hasta ahora. Y pasamos al siguiente capítulo. No, espera. ¿Qué eh, más hay de este? El gatito. Ah, un gatito. Gatito Steven. Ya está. Solo quería comentar. Gatito Steven. Genial. El mejor <risa> personaje de la serie hasta ahora. Sí. Es este. ese, ese personaje es y ya está. Y el siguiente capítulo... De... Siguiente. Bueno, el siguiente... Cantas no... a las. Sí. No, hay mucho, no hay mucho que decir. Básicamente Es otro capítulo resumen. Sí, sí, informa sí. a través de una carta a Lars de los cambios de Beach City En lo que el punto en común es el alcalde Dewey. Básicamente. No esa que que ahora que... han reabierto el Big Donut y lo lleva el alcalde el de Dewey sí. que ya no es alcalde. Sí. Así que es Claro, muy se de siente inútil, Donuts. ve que no hace nada con la sociedad, que no hace nada con su familia sus amigos. Es, es decepcionante, no, de este es cap un capítulo decepcionante. Es que no me gusta nada el alcalde de Uwe, entonces. A Pero ver. este capítulo, comentar que Perla tiene eh... móvil, tiene móvil. Con lo ¿Cuándo cual... empezaremos a ver una red social? No, con lo cual, es se... Una no, se decía... Eh, Perla... eh, es un gag para... para se el... decía, Perla tiene móvil porque se sabe que va a volver a aparecer la chica misteriosa. Ya está. Ah, no sí, bueno, se eso. seguro. Seguramente lo conecten a ella. No lo no, no, no van a dejar ahí en el Pero es eso, lo, lo único que tiene... Y este es el capítulo de los el, el resumen de los capítulos, es que tampoco hay mucho más. Dos de ellos son relleno, dos de ellos son medio importantes y poco más. Ahora podemos hablar de futuras teorías que tengamos sobre la serie. Eso sí.